Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo la lámpara eterna que dura para siempre. Su composición básica es bastante sencilla. Se trata de una botella de vidrio de esas de salsa, una varilla de aluminio que tenga en la punta un pedazo de carbón prensado, o sea, una pastilla de carbón compactada. Esto le vamos a meter un tubito de vidrio hueco y luego lo vamos a sellar. En este tubito de vidrio hueco lo vamos a conectar a una bomba de vacío y algún gas que nosotros elijamos. Puede ser, por ejemplo, argón. Si nosotros le metemos argón, esta lámpara se va a iluminar con un color. Entonces nosotros practicamos el vacío, luego le metemos gas... Con un soplete quemamos esta parte del tubo de vidrio, se funde y con una pinza achatamos, cerramos y con una tijera cortamos. Entonces ya nos queda nuestra lámpara. Esta lámpara está al vacío y tiene un gas. Entonces, bueno, se usa de la siguiente manera. Se coloca en un farol y con un cable al electrodo que esté conectado a tierra. Luego, por otro lado, se conecta un generador RUNCORF con una de sus salidas de alto voltaje a tierra y la otra a un sector elevado donde le vamos a poner una, una esfera, una esfera hueca de metal. De esta esfera hueca van a salir las ondas escalares, van a tocar la pastilla de carbón y la energía va a querer entrar por acá para irse a tierra, pasando por la pastilla y a esto al estar al vacío, la pastilla se vuelve incandescente. Estas lámparas alumbran 50 veces más que cualquier lámpara y son eternas para siempre. Te mando un abrazo.